Muchas personas tienen temor a la Ouija, no solo por jugarla, sino tan solo por tenerla guardado en algún lugar de la casa. Hay muchos casos atesadores que van desde posesiones demoníacas, convulsiones y situaciones difíciles de explicar. Estas son las historias más atesadoras por jugar al tablero de la Ouija. El caso del campus de la Universidad Benedictine en Chicago el primer caso es de la Universidad Benedictine en Chicago. En el campus hay muchas historias sobre eventos derivados del juego de la Ouija, pero la más inquietante fue el de unos estudiantes que jugaron encima de las lápidas del cementerio del campus. Todo iba bien hasta que uno de los estudiantes empezó a convulsionar y mostrar comportamiento agresivo contra sus amigos. Los guardias del campus lograron calmar cedar al estudiante. Lo espeluznante fue que a la mañana siguiente lo encontraron en su habitación, viendo por la ventana mientras un enjambre de moscas luchaba por ingresar a la habitación. El caso de Jennifer Lynn splitman Luego está el caso de Jennifer, una historia angustiosa que es común recordar como uno de los casos más impactantes del fenómeno del tablero de la ouija. Con 14 años su vida era normal, pero en diciembre de 1972 con su mejor amiga decidieron jugar a la Ouija. Reunidas una noche, la amiga de Jennifer decidió ir más allá y hacer una pregunta muy fuerte. ¿A qué edad Jennifer se va a morir? Respondiendo el tablero que en 1976 y que sería asesinada de manera horrible. En efecto el 3 de octubre de 1976, Jennifer Lynn spligman murió estrangulada, siendo abandonada a la orilla de la carretera, sin capturar al delincuente. El caso de la cesión de Valencia. En el 2007 se dio el segundo caso más atesador en España. Cinco adolescentes se juntaron a jugar en una cabaña antigua, luego de una planificación. El líder con más experiencia fue el portavoz de la sesión, proveyendo medidas de seguridad, instruyendo a sus demás amigos en no levantar las manos del tablero si algún espíritu no estaba de acuerdo, no cruzar las piernas y no tener ningún elemento religioso cerca. La sesión empezó con una pregunta a los espíritus. Si la presencia de alguno te molesta, dinos quién es y se marchará el oráculo indicó el nombre de tres integrantes, así quedaron solo dos personas en la sesión. Mientras los tres quedaron fuera, oyeron un estruendo proveniente de la casa, y al voltear a ver, la casa se había desplomado encima de sus amigos. El caso de Colin Roberts Colin era un joven de 15 años, aparentemente normal, y que contaba con muchos amigos. Él jugaba mucho el tablero de la ouija con sus amigos, pero esta afición poco a poco se tornó en una actividad muy frecuente para él. Inclusive, empezó a jugarla solo. Fue en este punto donde Colin empezó a actuar más retraído y solitario. Un día dijo a sus padres, Hice un pacto con el diablo, ahora tengo que ir a una fiesta. Poco después, Colin se suicidó se colgó en un árbol aledaño a una iglesia. Pero lo cible de este caso, el cual no ha tenido una explicación sencilla, sino al contrario, muchas teorías han surgido, es que un mes después de su muerte, encontraron los cuerpos de dos cabras muertas en el mismo lugar donde Colin se suicidó. El caso de Colin Robert ha desconcertado a los expertos ya que los informes nos hablan de un adolescente inteligente y pragmático que no sufría ninguna enfermedad mental. La teoría más propagada, pero a la vez la más tesorífica, es que lo que sea que haya contactado Colin por la Ouija fuera para que hiciera un ritual o un tributo en el mismo árbol, pues Colin dejó una nota atrás diciendo que el espectro que con el que contactaba le ordenó quitarse la vida en ese lugar. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro en España El peor caso en España corresponde al de Estefanía Gutiérrez Lázaro. En 1990, con 18 años, llevaba una vida normal, pero su novia murió en un accidente de motocicleta, por lo que decidió contactar con el muchacho a través de la Ouija. Pidió la ayuda de unas amigas dentro de la escuela, donde una maestra las descubrió e inmediatamente obstruyó la sesión, sin que terminara adecuadamente. Estefanía inició con problemas de salud, insomnio y convulsiones, viendo sombras extrañas en su cuarto sin poder dormir bien, lo que causó que su salud se degenerara. En 1991, Estefanía colapsó y murió, sin que se determinara la causa de su muerte. Días después sus hermanos reportaron haber visto hombres que se miraban con las luces encendidas, hasta que una mañana una de las fotos de Estefanía se encendió en llamas sin razón alguna. La familia tuvo que desalojar la casa. Veinticinco años después se basaron en este caso para el rodaje de la película Verónica. El Atesador Caso de David McCallum El siguiente caso corresponde al de David, un incidente que sucedió en Inglaterra. Dos jóvenes que jugaban a la Ouija con mucha frecuencia, invocando a un demonio al que llamaban el amo. Cuando David, el líder, se comunicó con aquella entidad, recibió una orden del espíritu perverso, quien le ordenó llevar a dos jóvenes vecinos de 15 años a su casa. Todo olía mal en la casa y sus vecinos se asustaron al ver símbolos satánicos en su hogar. Cuando David empieza a jugar con la ouija, recibe la orden de asesinar a sus invitados. Después del incidente, David fue arrestado. Cuando lo interrogaron en la policía, alegó que en su cabeza oyó una voz que le ordenó asesinar a sus víctimas. La calle Cañitas en México por último, el caso de la calle Cañitas en México. Una noche de 1982 en la mencionada calle, Carlos Trejo llamó a una iglesia pidiendo el auxilio del párroco, mencionando que con sus amigos habían decidido jugar a la ouija. Lo que sucedía era muy raro, el sacerdote no le dio importancia y les dijo que dejaran una biblia en la puerta de la casa, siendo un consejo inútil. Al día siguiente, el sacerdote tropezó, se rompió el cuello y murió al instante. En la calle Cañitas, la casa fue objeto de todo tipo de sucesos. Objetos colocados en posiciones distintas, camas movidas por metros y otros sin fin de actividades extrañas. Norma, la hermana de Carlos Trejo, dijo que la peor noche fue cuando despertó para ir al baño. La puerta del sanitario estaba abierta. Adentro estaba todo oscuro, y un espectro de rasgos poco visibles salió cosiendo de la penumbra con la intención de atraparla. Todos se despertaron y no pudieron dormir más. Los hermanos pequeños despertaban aruñados todos los días. Ahora quedan pocos testigos de los hechos. El novio de Norma, quien participó esa noche en el juego de la ouija, murió. Jorge, invitado de esa noche, murió su garganta fue perforada por un parabrisas en un extraño accidente. Fernando, otro amigo de los hermanos, murió por una bala perdida en un bar. Sofía, la novia de Carlos, murió por un tumor cerebral. Al final, fueron 14 muertes relacionadas por este caso.